Bien. Buah. Bueno. Las proposiciones... Eh, el hecho de que una proposición sea verdadera o falsa, como estaba preguntando un compañero, o sea, no depende de más elementos de los que aparecen en la proposición en cuestión. ¿Sí? O sea... Eh, Estamos definiendo como un universo posible donde calcular el valor de verdad de una proposición como una asignación. ¿Ya? Damos una asignación y la asignación nos dice qué valor de verdad tienen todos los símbolos proposicionales y de ahí se extiende a todo propio. Pero no nos hace, efectivamente no nos hace falta saber toda la asignación, conocer entero una asignación como para determinar el valor de verdad de proposiciones particulares. Es decir... El valor de verdad de cada proposición no requiere información global de la asignación, sino un pedacito nomás. Y eso está determinado por este lema. El lema de coincidencia me dice que si yo tengo una phi, una proposición phi, y tengo dos asignaciones que valen lo mismo, en los símbolos proposicionales que aparecen en phi. Entonces el valor de verdad asignado por, por ambas a, a phi tiene que ser el mismo. O sea que si en phi aparece P1, P2 y P3, no va a depender de qué es lo que pasa en P4. O sea, si, si, si B y B' coinciden en P1, P2 y P3, y en P4, P5, P6 son distintas, no importa. Con que coincidan en P1, P2 y P3... Los valores de verdad de phi van a coincidir para las evaluaciones asociadas. Y probamos esto por inducción. Eh, bien, supongamos que phi es atómica. Si phi es eh, una PN, un símbolo proporcional, entonces solo la única el único símbolo proposicional que ocurre en φ es PN. ¿Sí? Y si las dos asignaciones coinciden en ese PN, tienen que coincidir en φ las evaluaciones, porque la evaluación eh, de φ es lo mismo, la evaluación asociada a B en φ es lo mismo que a, aplicar B a φ En este caso, porque φ es un átomo, pero acá estamos diciendo que coinciden, porque ese átomo es el átomo que ocurre, y acá, eh, y esto, y B' de, de phi, tiene que ser igual a, eh, es por definición, la evaluación de phi eh, correspondiente. Entonces, vale lo mismo. Y me falta bottom nomás, pero bottom siempre, eh, acá hay una fi, un error ahí debería decir bottom también bien y bottom siempre vale cero así que coinciden sin importar quién sea la, la, la las evaluaciones B y B' o sea que el caso base está El caso inductivo, bueno, lo hagamos para la conjunción. Entonces, eh, primero una observación. Estoy probando una implicación por, por inducción. Entonces, en cada uno de los casos, tengo que asumir el antecedente y probar el consecuente. Bueno, entonces, para el caso inductivo de las de phi conjunción, sí. Supongo el antecedente. B y B' van a coincidir en los átomos de phi con función psi, y tengo que probar que eh, el valor de verdad de, eh, de phi y psi coincide con el valor de verdad de, de, de ella para la otra evaluación. Bueno. Entonces hago este, hago este mapizarlo. los otros quedan como ejercicio, Entonces voy a hacer eh, voy a hacer ese caso en la pizarra. Entonces supongamos que B y B', las asignaciones B y B', coinciden en los átomos más correctamente los símbolos proposicionales de phi y psi, pero ahora los símbolos proposicionales, los símbolos proposicionales de phi y psi ¿Cuáles son? Lo que ocurren acá son lo que ocurren acá. Lo que ocurren acá, unión, lo que ocurren en psi. O sea, si algo ocurre en phi y psi. Si hay algún simbolito acá, en este, en este string, tiene que estar o bien acá o bien acá. Porque paréntesis, conjunción y paréntesis no son símbolos proposicionales. Entonces, los símbolos proposicionales de estos son justo los de acá y los de acá. Entonces, en conclusión, como B y B' coinciden en todos los símbolos proposicionales de acá, entonces coinciden en los de acá y los de acá. B, y B' coinciden en los de fin y los de psi. Ahora, por la hipótesis inductiva, la hipótesis inductiva dice, es una implicación la hipótesis inductiva también, la hipótesis inductiva me dice, si, símbolos, si B y B' coinciden en los símbolos proporcionales de φ, entonces las evaluaciones coinciden en φ. Eh, y la hipótesis inductiva, la otra, el otro, la otra hipótesis inductiva me dice que si eh, B y B' coinciden en los átomos de psi entonces, las evaluaciones coinciden. ¿Sí? Pero ahora hacemos la misma cuenta siempre usando la H. Entonces, entrar acá. No. Lo vamos a hacer acá. Entonces. El valor de verdad de y psi en B esto es por definición de evaluación esto es el mínimo mínimo entre valor de verdad de phi y valor de verdad de psi esto es por definición de evaluación acá. De, por la definición de evaluación es eso. Pero esto es igual a el mínimo de phi de prima acá y acá si sí, de b prima esto es por la hipótesis inductiva. Y ahora, nuevamente, por la definición de evaluación. Las semánticas, son sinónimos. Uy, se me chipotearon acá. Esto es. La, de, la evaluación de phi y psi con b' ¿sí? entonces ahí ya queda probado el caso, o sea supusimos de que coincidan en los símbolos proposicionales de la conjunción, probamos que el valor de verdad coincide en la conjunción lo mismo con todos los otros, que es, es exactamente lo mismo. Eh, acá en este caso las la funciones, las funciones h sub circulito, son distintas, entonces hay que hacer los casos medio distintos, pero capaz que la prueba con la, con la h, ah, esta, esta, prueba, esta prueba podría ser más o menos la misma para todas, ¿sí? podría haberlo hecho en general, pero bueno, la hice con, con, con funciones. Eh, bien, vuelvo a presentar. Bueno, entonces, para determinar, bien, ahora eh, vamos a llegar al concepto, con esto vamos a poder llegar al concepto de tabla de verdad. ¿Eh? Entonces, recordemos, repito, de que una asignación, ¿qué es? Es una función de los símbolos proposicionales en el 0-1. Entonces, ¿cuántas asignaciones posibles hay? Hay un ejercicio en el aula virtual... Y ahora los invito, volvieron la, las polls. Una, es que esta es más una curiosidad, pero bueno, lo tomemos como para, para despejar un poquito. ¿Cuántas asignaciones posibles hay? Vayan al, al aula virtual y, vamos, y vayan llenando ahí. Hay una actividad que se llama eh, cantidad de asignaciones, creo que es. Vamos a ver si la puedo ver. Asignaciones posibles se llama. Está al final del, del segmento del teórico y vayan llenando. Y yo voy a ir mostrando, si puedo, voy a ir mostrando qué es lo que va eh, quedando. Hasta ahora dos respuestas. Si puedo actualizar. Cinco respuestas. 11, ah, bueno, me está gustando. Vamos, 13. Bueno, ahora voy a empezar a mostrar cómo van quedando. Si es que puedo. A ver. Ah, ¿el título es ese? Eh, sí, es un error. Perdón, perdón, es, es que la copié de otra, de algún otro lado y quedó ese, ese título. No le, no le den pelota al título. Bien, y, y no spoileen en el chat, por favor. Así yo, yo ya voy a mostrar cómo va quedando esto, a ver si puedo este espero no romper nada a ver a ver, cómo hago quiero quiero mostrar pero no es spoilear voy a tratar de hacerlo Creo que estoy pudiendo, ahí voy a mostrar cómo queda. Voy a presentar toda la pantalla. Ahí está. Me dicen si se está viendo. ¿Matías se está viendo la, la encuesta? Sí. Bien. Actualizo. 37 respuestas. 29, vamos, vamos, no se queden. ¿Cuánta gente tenemos, Matías? Esto marca 68, hay que descontar que estoy yo y vos no sé cuántas veces estás. Yo estoy dos. De cuenta, ¿verdad? Es muy, es muy tonto. Eh, Pónele que hay 65. Bien, bueno. A ver si llegamos a 50. se quedó ahí ah, una respuesta más muy bien no sé cuánto tarde en procesarlo, pero bueno bien, bueno vamos a mostrar la respuesta las respuestas en orden ahí está entonces, eh, vamos a ver, eh, hay más de una, bueno, para el n más 1 ya había una respuesta predeterminada ahí, y hay más de una asignación porque hay, por ejemplo, eh, hay, este, hay funciones que, eh, o sea, es una función de un conjunto, del conjunto P0, P1, P2. Eh, este, en el 0,1, entonces puedo ponerle a todas que vayan a 0, a todas que vayan a 1, entonces hay más de 1. La respuesta mayoritaria es que hay tantas como números naturales, y la respuesta correcta, que sería lo, lo intuitivo esto, está bien, la respuesta correcta es que ninguna de las anteriores. Hay más que números naturales. O sea que hay... Este, demasiadas esa es la, la, la respuesta hay más que los números hay tantas como números reales es y de hecho hay y de hecho hay, eh, y de hecho, eh, hay eh, la cantidad de números reales es mayor que la cantidad de lo, de los números naturales Bien. Entonces, como habíamos dicho, la cantidad de de, de asignaciones son demasiadas. Bueno, y la pregunta es si hay que chequear esas no numerables asignaciones para saber si P0 y P2 implica P2 es verdadero siempre es una tautología. Y bueno, el lema de coincidencia dice que no. Porque... Y porque solo las que dependen... O sea, esto va a estar determinado por los valores que tienen las, las eh, asignaciones en P0, P2 y P2. Bueno, entonces una, una asignación... Esencialmente es una función, eh, es por definición una función que a P0 me da un valor entre 0 y 1, a eh, p AP1 lo mismo, P 2 lo mismo, entonces acá hay un ejemplo. Empieza así y, hay, y le asigna a todos los símbolos proposicionales de un valor. Acá tengo otra, acá tengo otra, otra, otra, muchas. De hecho, es imposible dar una lista así indizada por los números naturales, por lo que acabo de decir, porque hay incluso más que números naturales. Con esto, usando el, la extensión, puedo calcular los valores de verdad de la conjunción y de la implicación. Entonces, para calcular la conjunción, entonces acá me fijo, es el mínimo entre 1 y 1, me da 1. Y la implicación me da 1. Acá el mínimo entre 1 y 0 me da 0, y esta indicación me vuelve a dar 1. La única manera que falle esto es que esto me dé 1 y esto me dé 0. Acá, nuevamente, el mínimo entre 1 y 1 es 1, esto me da 1, el mínimo entre 0 y 1 me da 0, el mínimo entre 0 y 0 me da 0, y sigue. Todo esto que está ahora, la verdad que no me interesa, porque... El lema de coincidencia me dice que me fije solamente en lo que le asignan las evaluaciones, las asignaciones perdón, a P0 y a P2. Y una vez que ya me quedé, acá ya me, solo me quedé fijándome en P0 y P2, hay dos, cuatro combinaciones nomás. Ya, por ejemplo, la, la, la línea correspondiente a la asignación B3 está repetida. Eso tampoco me, me interesa. Entonces, si me quedo con la parte que quedó destacada de acá, me queda una tabla de verdad. Y esa... Entonces, ahora lo que acabamos de hacer es, a partir de nuestro formalismo, de, nuestra, de nuestras definiciones, hemos deducido que las tablas de verdad nos permiten decidir si algo es una tautología o no. ¿Sí? Entonces, hago la tabla de verdad las cuatro combinaciones de valores de verdad de P0 y P2, calculo la, la sub, los valores de verdad de la subfórmula para llegar al, a la fórmula total, y si siempre me da 1 es eh, una tautología. Insistamos, insisto, acá no hemos, no hemos, no hemos usado reglas, de demostración para demostrar esto, hemos calculado matemáticamente que el valor de verdad siempre es 1, pero este es un capítulo distinto que vamos a ver después de las reglas. Bien, en los 15 minutos, 20 que nos quedan, vamos a ver una definición más, eh, que es la de sustitución. Eh, bueno, esto es otra, otra notación nueva, que, eh, y encima de esta anotación es como medio feita, pero bueno. Este, es, me parece que medio históricamente es tradicional la notación, que es, en una fórmula proposicional fi, sustituyo el símbolo proposicional p, por una fórmula más, eventualmente más complicada, psi. ¿Sí? Entonces, esto es la sustitución del símbolo de proposicional P por la proposición psi en phi. Y si uno quiere leer el derecho a esto, digamos, para leerlo esto en voz alta, diría, phi con psi en lugar de P. Esa sería la forma de leerlo para que me quede en orden. Phi con psi en lugar de P. Bueno, ¿y cómo se define la sustitución? Se puede definir por recursión. Si la fórmula es una fórmula atómica y es justo la variable proposicional que estoy sustituyendo, entonces me va a quedar la fórmula nueva. ¿Sí? Y si no, no me cambia nada. Es como que estoy poniendo valores a una variable. Que, si es la variable, me queda el nuevo valor, y si no es la variable, me queda igual. Y después para conectivo binario, pasa derecho para adentro. Sustituir en una fórmula un poco más complicada es lo mismo que es el resultado de, hacer, de conectar las dos subfórmulas con la sustitución aplicada. Esta letrita griega que parece una X se llama G. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Si en P1 con la conjunción en lugar de P3 me da P1 porque... Acá no hay ningún P3 para sustituir. No importa que ponga acá yo, me va a dar P1. Si acá dice P3, dice... En P3 pone esta cosa. Bueno, no hay P3, entonces queda P1. Ahora sí. P1 con P1 y conjunción P2 en lugar de P1 me da P1 conjunción P2. O sea, sí, este es el esquema. La que esté todo rojo de la primera fórmula va a ser reemplazado por lo azul por ejemplo un poco más complicado P1 y P2 con P3 y P4 en lugar de P1 entonces todo lo, lo rojo la, la, las ocurrencias de P1 van a ser sustituidas por lo azul me parece que esto no, no debe tener ningún misterio Eh, para ustedes, o sea, es sustituir, no, no hay ningún secreto. Eh, y de hecho, esto vale también para las, eh, o sea, la, la, la, las reglas, estas las definiciones, como que se vale también para las abreviaturas. Eh, esto, este es otro tipo de ejercicio bien fácil, que está bueno como para testear que estamos eh, entendiendo, que... Eh, si quiero sustituir en una negación, lo que tengo que hacer es sustituir en lo de adentro y sustituir en un sí solo sí acordémonos que esto, eh, ambas son abreviaturas esa i, no me gusta esa i que quedó ahí no me gusta esa i que está suelta ahí, la voy a sacar bueno eh, recordemos que son abreviaturas eh, y cuando aplico esto, cuando aplico la sustitución, es lo mismo que aplicarlo, para decir sí, solo sí, también, en cada uno de los términos, ¿Bien? Bueno, ahora, como para cerrar la, la clase, eh, vamos a relación sustituir con valor de verdad, y vamos a tener algo que también se trabajaba en eh, primer año, que es la regla de Limits. ¿Y qué dice la regla de Leibniz? Que yo puedo sustituir cosas, eh, sustitución de iguales por iguales, y en este caso es de equivalentes por equivalentes. Entonces, <coughs> acá repetí la, la definición de sustitución, escrito de otra manera. P con psi en lugar de p, cuando p es un símbolo proposicional, me da psi. Y si phi es distinto de p, entonces phi con psi en lugar de P me da phi, siempre y cuando phi sea un átomo. Y para binario, igual como había escrito antes. Entonces la regla de Leibniz me dice que si es siempre cierto, si es una tautología que phi equivale eh, a phi1 equivale a phi2, entonces cuando en cualquier fórmula sustituyo un símbolo por phi1, y también sustituyo, y por otra parte, sustituyo ese mismo símbolo por fi2, los resultados van a ser equivalentes. <ríe> si se acuerdan, nosotros dimos un ejercicio un poquitito más temprano que decía que el hecho de que de eh, que me dé 1 de que me dé uno, de que, de, de que me dé uno eh, el valor de verdad de, una, de un sí sobre sí, es lo mismo que decir que me dé que sean iguales los valores de verdad de las dos fórmulas. Entonces, este teorema se va a seguir del lema este, que es un poco más fuerte porque, porque no me pide que sea una, una, una, una tautología, sino, si, φ 1 en cada caso que φ 1 tenga el mismo valor de verdad que φ 2 entonces sustituir por phi1, Sustituir por phi1 me va a tener el mismo valor de verdad que eh, sustituir por phi2. Y la demostración de esto es inducción en psi, y va a ser, de hecho, va a ser el último ejemplo de prueba por inducción. Eh, voy a borrar mientras la pizarra, eh, y mientras copio, el denunciado del lema. Bien. Entonces lo que quiero demostrar es que necesitaría monitores Eh, entonces, lo que vamos a suponer es que si FI1, realmente tiene una implicación, ¿no? Esto es como una novedad, o sea, una, una diferencia ligera entre la, los razonamientos que hacíamos en primer año el prueba por inducción, me refiero a computación, la de discreta me parece que sí, era más complicada, eh, So, es que las, las pruebas por inducción de, de introducción eran todas ecuacionales. O sea, quería probar, siempre probamos, o casi siempre probamos, una, una igualdad por inducción. Y acá, en esta materia, eh, estamos probando. Perdón. Estamos probando eh, propiedades un poco más complejas. que En este caso. Hoy estamos probando implicaciones por inducción. Es ligeramente más complicado. Uy, no me voy a entrar acá. Bueno, no importa. Bueno, créanme que ahí me falta un corchete. Eh, bien. Bueno, entonces. Eh, probar una implicación por inducción que eh, me, me, me, me hace que yo tenga que siempre, en los tres casos como dije, suponer el antecedente y probar el consecuente. ¿sí? Y la hipótesis inductiva también va a tener esta forma. Para poder aplicar la hipótesis inductiva, voy a tener que satisfacer el antecedente de la hipótesis inductiva. Bien, bueno. Entonces, caso base. Eh, por inducción. Entonces, eh, hacemos inducción en donde? En psi. Vamos a hacer inducción en psi. Bien. Eh, caso base. Psi, átomo. Y hacemos dos casos, que psi es P o Psi es distinto a P. Y bueno, en el caso de Psi es P, entonces tenemos, eh, supongamos, vamos, como dijimos antes, supongamos que fi 1 e igual a y 2 Entonces, en este caso no hay tanto, no hay tanto barullo, la verdad. Bien, entonces, si es P, entonces P con fi1 en lugar de P, y quiero saber el valor de verdad de eso, esto es Phi 1. El valor de verdad es de fi1 esto por definición de def de sustitución. Porque pongo phi1 en lugar de P. Y esto es igual a phi2 por la hipótesis, no la hipótesis inductiva, sino esta hipótesis. ¿Sí? Y ahora esto es igual a P con phi2 en lugar de P por la definición de sustitución que, era, que es la tesis para el caso base bueno, su caso que phi es igual a P y si y si psi, perdón, psi, y si psi no es igual a P, entonces acá que tengo, tengo esto, pi 1 en lugar de P, corchete simple acá y acá el corchete fancy, esto igual a psi. Porque no, no hay nada, no, no sustituyo nada porque esto es un átomo que no es, no es P. Por definición de sustitución me queda que esto es psi y nuevamente por definición de sustitución me queda que esto es psi con fi 2, perdón, en lugar de p. Bien, eh, voy a borrar acá. Ah, capaz que puedo... No, voy a borrar. Bien, entonces ahora el caso inductivo. Este se puede hacer parejo. Entonces, ¿qué pasa si tengo algo de la forma. Si sí, algún operador binario con una G. salió fea la G. Ahí. Entonces, bueno, es. Este. Lo, lo hacemos directamente con la definición. Entonces, supongamos que el valor de verdad de fi1 es igual al valor de verdad de fi2. Ajá, bien. Y vamos a probar, eh, vamos a probar que esto de acá para fi, circulito, chi. Entonces, fi, circulito, gi, fi, con fi1 en lugar de p, esto es igual, por definición de evaluación, a, eh, cambio lo de adentro, lo de adentro cambia, es paréntesis, fi confi uno en lugar de p circulito sí si, confi uno en lugar de p eh, no no es no es, sí, acá es sí perdón sí y ahora esto es igual a por la definición de evaluación es igual a eh, una h son las h que aparecen en rojo hace un tiempo, más allá de los valores de verdad de phi con phi en el lugar de p coma eh, no sé si va, va a entrar con de, de g con y sí, en lugar de P, sí, y eh, ahora sí aplico la hipótesis inductiva. Y ahora, por la hipótesis inductiva, vamos a ponerlo un poco más a la izquierda, por la hipótesis inductiva, tenemos que esto es igual a el H circulito, ¿de quién? La hipótesis inductiva, ¿dónde la estoy aplicando? Acá y acá. Como sé de que por hipótesis inductiva vale lo que tengo eh, el enunciado original para cada uno de los términos, para phi y para gi, sí. Entonces, ¿qué tenemos? Para phi y para xi tenemos que vale que esto es lo mismo con fi 2 Phi con phi2 de P HTW y G con y2 en lugar de p. Es el típico argumento de, por inducción Y de acá, volviendo con los mismos pasos, ¿sí? volviendo con los mismos pasos, o sea, los mismos pasos serían aplicar la, la h, y después la definición de evaluación. Y voy a llegar a lo que quería. A la sustitución. ¿Se ve ahí? A la evaluación de... La sustitución de phi puntito g. Con 2 en lugar de. Entonces ahí llegamos al eh, final del, de la prueba de la regla de Langmans. Va del lema y con el lema sale directo la, la regla de Langmans. Estaríamos llegando, eh, con esto estaríamos terminando prácticamente la parte semántica. Eh, estaríamos llegando a, el, ya les digo bien, la sección 1.3, que es lo que le había prometido para hoy. La 1.4, no sé si la voy a saltar, me parece capaz que la salto, y para la próxima clase estaríamos empezando con deducción natural, que sería la, el, la sección 2 del apunte. Después le voy a mandar más precisión, sí, ya el, el, el lunes estaríamos empezando con el, con el cálculo. Bueno, corto la grabación y sigo respondiendo preguntas.